Buenas noches, Puerto Rico, disfrutando de otra noche más en nuestra Isla del Encanto y celebrando el fin de semana del 4 de julio. Les saluda Ángel Torres hoy sábado, 2 de julio de 2022, donde estaremos celebrando los sorteos de noche de Pega 2, Pega 3 y Pega 4, que serán certificados por la auditora Glendali Hernández, de la firma de auditores Aquino de Córdoba, Alfaro and Company, supervisados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 880 mil dólares y la doble revancha tiene 125 mil dólares y estamos de verano para disfrutarlo así que participa del verano eléctrico de la lotería electrónica porque puedes ganar premios en efectivo bicicletas eléctricas placas solares, baterías portátiles o scooters eléctricas ¿Estás listo para ganar? Vamos, juega el verano eléctrico de lotería electrónica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 Por esas oportunidades y muchas razones más, yo soy Lotería. Demos comienzo a los sorteos de esta noche. El primero es el Pega 2. Cerrando semana de premios con Lotería Electrónica. Llega el primero para el Pega 2, es el 1. El 1, el segundo, es el 8. El 8, el número ganador de Pega 2, es el 1-8. Repito, el número ganador, el 18. Veamos... ...los números del Pega 3. Boleto en mano y mucha suerte a los que acostumbran a jugar Pega 3 en el sorteo de noche. Comenzó con el 6. El 6, el segundo, es el 1. El 1 y cerrando Pega 3, repitió el 6. El 6, el número ganador de Pega 3, es el 6, -6. Repito, el número ganador es el 616. Y esta semana... Y esta noche cierran con el sorteo del Pega 4. Última jugada. Para cerrar esta noche de premios con lotería electrónica, anote el primero. Del Pega 4 es el 2, el 2. El segundo, repitió el 2, el 2, el tercero. Anótelo, es el 7, el 7. Y cerrando Pega 4... Es el 5, el 5, el número ganador en Pega 4 es 2275, repito, el número ganador, el 2275. Muchas felicidades a todos los ganadores en los sorteos de esta noche. Para más información visita nuestra página loteriasdepuertorico.pr.gov. Esperamos que sigan disfrutando del fin de semana y pasándola bien con la familia y con los amigos. El lunes 4 de julio no tendremos sorteos de lotería por ser un día feriado federal. Sin embargo, el lunes habrá ventas como de costumbre. Los esperamos el martes con el primer sorteo a las 2 de la tarde. Que tengan todos muy buenas noches. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica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 Osorio, Natural de México, pianista, uh -huh. que está aquí con nosotros, pero esta no es su primera visita a Puerto Rico. No, ya he estado aquí en varias ocasiones, es la tercera vez con la Sinfónica de Puerto Rico. ¿Y recuerda que, que había y, interpretado anteriormente en sus visitas anteriores? Sí, cómo no, el cuarto concierto de Beethoven, la primera vez, el segundo concierto de Franz Liszt, y la, la última vez, y ahora pues con gran placer de interpretar esta obra de Manuel de Falla Que según estuve leyendo en su biografía, usted tiene una grabación que ha sido muy aclamada de piano español. O sea, que la música española es algo que, con lo que ya usted se siente sumamente familiarizado, obviamente. Sí, y es más, esta obra la, la grabé hace muchos años con el maestro Luis Herrera de la Fuente y la Sinfónica de Jalapa. Además de que luego grabé el, el, el, el álbum de música española para piano solo. ¿Y qué tiene de particular esta pieza de Manuel de Falla que tanto le entusiasma? Bueno, es una obra eh, muy diferente, no es un, realmente un concierto para piano y orquesta, es una obra orquestal, como decía Manuel de Falla, Es son impresiones.